Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos a lo que es el cuarto de mis gatos. Y disculpen mi cabello, y estaba haciendo la siestación, o sea, la siesta y de repente me metí a YouTube y encontré esta cosa que les voy a hablar el día de hoy y yo dije, no, no, no, mis fantasmitas no pueden esperar más para saber esto y yo sé lo que va a ocurrir con el título del video cuando les pongo no hagan esto, seguramente lo primero que van a hacer es ir a buscarlo porque son iguales a mí, aquí nosotros somos iguales, así que pues así como yo lo vi, ustedes lo harán pero de verdad yo les recomiendo que esta vez no vayan a hacer lo que hice yo ok el día de hoy les voy a platicar el por qué no pueden buscar los emojis en la barra de búsqueda de youtube de verdad los va a llevar a una cosa que los va a traumar así que mejor no lo hagan por favor esta vez si sí háganme caso no hagan lo mismo que yo si sí háganme caso por favor Así que, bueno, yo que ustedes me traía algo de comer, algo de tomar para ver este video. Y si me preguntan por qué estoy grabando de nuevo aquí en el cuarto de mis gatos, es simplemente porque se hace noche literal las 3 de la tarde, bueno, exageré a las 5 y... De aquí que voy a casa de mi mamá y regreso ya se hace bien noche Así que prefiero grabar aquí si se me hace tarde Pero no se preocupen que si sí regresará el cuarto maldito Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter En todas me pueden seguir en todo su contenido Así que pues yo les recomiendo que me sigan por ahí No tengo idea por qué la luz está haciendo eso como que va y viene pero en fin, vamos a hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y recuerden suscribirse porque si no se suscriben estos videos que buscan con emojis les van a llegar sin buscarlos, así que yo les recomiendo que se suscriban aquí y después de suscribirse pongan la campanita de notificación donde diga todas para que cada que yo suba video de YouTube te notifique. Pero de todos modos yo subo cuatro videos a la semana, este es el primero de la semana, es decir que pueden ver cuatro de la semana pasada y todavía además de este restan 3 para esta semana. Así que bueno, nada más les aviso y ¿qué les parece si continuamos ya con este videito. Ok, fantasmitas, una de las cosas que varios creadores, youtubers, nos quejamos de repente es eh, la censura, es como que a veces eh, es muy sensible el sistema y no podemos subir o decir ciertas cosas porque se censura, porque nos bloquean los videos o el canal o lo que sea entonces tenemos que ser como muy cuidadositos con las cosas que decimos y posteamos aquí por lo menos en esta red social pero hay una cosa que ustedes no pueden creer que haya esto en YouTube, ¿ok? Y realmente es que ni YouTube tiene como la culpa en sí, porque lo que pasa que estos videos ni siquiera los pueden rastrear, pero están aquí porque nosotros estamos acostumbrados que la plataforma de repente si sí tiene videos raros que es lo que nosotros le llamamos el lado oscuro de youtube que es donde están todos los videos raros, eh, canales raros también o el shitpost de terror también aplica aquí ¿Qué si buscas... ok, guardo. que si buscas de repente como cosas al azar te aparecen cosas muy raras pero en este caso hay dos búsquedas que de verdad yo no les recomiendo, pero para nada. Muchos me han dicho ustedes que si busco un punto van a aparecer búsquedas bien raras y ustedes lo pueden probar. Pongan en la barra de búsqueda solamente un puntito y les van a salir un montón de letras raras, incluso hasta en otro idioma que tú nunca has buscado y nosotros estamos acostumbrados que buscamos una palabra en la barra de búsqueda y nos como da el autorrelleno, que nos da como algunas sugerencias de lo que podemos estar buscando respecto a las palabras que estamos buscando. Esta vez no tiene nada que ver. Si ustedes ponen esto que les voy a estar mostrando en pantalla, pueden darle clic a la búsqueda y les vaya llevar a un montón de videos que todos no sé por qué son como terroríficos o tienen un contexto digamos que más 18 se supone que este tipo de contenido no tiene que estar aquí pero la mayoría es post de terror ok pero si tú sigues buscando, buscando, buscando, pasas las páginas, la primera la segunda, o sea, los videos se empiezan a poner cada vez más raros. Y es aquí cuando yo no les recomiendo que busquen esto, porque de verdad hay videos de que les cortan la cabeza, de maltrato animal, de cosas así que... Efectivamente no tendrían que estar en esta red social, pero por alguna extraña razón aquí están. No los han borrado y como les digo, YouTube ni siquiera los puede rastrear con... Pues sí, con toda la tecnología. ¿Por qué? Por cómo está en la búsqueda. No los puedes encontrar de ninguna otra manera más que poniendo un punto y yendo a, a las búsquedas que se sugiere. A pesar de que sí está registrado ahí, no sé por qué no los pueden borrar. Y de verdad, estos son los famosísimos videos que tienen maldiciones de que están malditos, de que tienen virus. Es decir que yo de verdad no les recomiendo que se metan a buscar esto porque dejen ustedes que les deje un trauma en la mente. Puede ser que efectivamente los videos si estén malditos algo pase de que te deje un virus o algo así. Entonces yo les recomiendo que por favor ahora sí háganme caso, no busquen esto. Y si lo buscan es por su propia experiencia. De hecho, en Reddit, que es una página que yo les recomiendo si les gustan las cosas misteriosas, pueden encontrar temas de todo. Ahí hubo una persona que decía que él experimenta mucho con este tipo de videos porque por su entretenimiento personal le gusta mucho lo que es pues, la deep web y buscar este tipo de videos y que efectivamente estos videos que nosotros podemos encontrar en YouTube si buscas estas cosas prohibidas que les estoy diciendo, es como una pequeña parte de lo que vemos en la deep web. Entonces lo que nos quiere decir que estos videos que encontramos en YouTube con estas búsquedas ni siquiera son como del iceberg de YouTube. No sé si ustedes han visto estos videos de moda, sobre todo en TikTok. Creo que estuvieron de moda hace un tiempo aquí en YouTube. Pero ahorita están en un boom total en lo que es TikTok. Ahí eh, nos muestran lo que son los icebergs, que se va haciendo como mientras más el iceberg va hacia el fondo, más oscuro se va poniendo la cosa. Y hay un montón de videos que igual si quieren puedo hablar sobre esto en otro video si gustan, díganme en los comentarios. Esto ni siquiera forma parte de lo que es el iceberg, esto sería estos videos los pueden encontrar como abajo del iceberg, entonces pues no están aquí. O sea, no son videos catalogados extraños, sino más bien videos catalogados ya como ilegales. O sea, definitivamente no tendrían que estar aquí. Y si esto nos trauma, lo que podemos ver aquí, definitivamente no estamos hechos, y yo me incluyo ahí porque la verdad a mí no me gusta ver este tipo de cosas, no estamos hechos para lo que se puede encontrar en la deep web, ¿ok? Esto solamente si pones un punto. Ahora, si buscas estos emojis, te va a salir pues básicamente lo mismo, pero un poquito más hardcore, o sea un poquito más fuerte. Es decir que no te vayas con la finta de que por poner corazoncitos y animalitos en emojis, en la barra de búsqueda te va a salir pura cosa de ponis y de color rosita, claro que no. Se va a todo lo contrario, ¿por qué? Porque las personas que quieren subir este tipo de videos... Para tener vistas fáciles, para subir contenido que no debe ser visto, mmm, vete tú a saber qué tipo de mentalidad tienen al subir estos videos. Los ponen justo así con estas búsquedas para que las personas eh, no los encuentren tan fácil. Y si los encuentran, no pueda el sistema rastrearlos para bajarlos. Por eso es que todavía encontramos muchas cosas de estas en YouTube a pesar de que no tienen que estar aquí. Entonces yo les recomiendo si son personas eh, impresionables, así que se impresionan mucho de todo, igual que yo. O que no les gusta ver este tipo de videos de maltrato, tanto humano como animal. Y esto es poco, de verdad es poco a lo que está ahí. O sea, hay videos, les digo, más 18 horribles que no tienen que estar aquí en esta plataforma. Pero desafortunadamente están y la única forma en que alguien los podría bajar sería de que hubiera algún tipo de reportes masivos para que alguien, una persona, se siente a verlo y, o sea, de YouTube obviamente y de ahí lo de, de baja pero pues bueno, eso es cuando ya está muy reportado, desafortunadamente este tipo de videos tiene muchísimas vistas yo creo por el mismo morbo que genera pero les digo, de verdad, este tema yo lo quise hablar porque es un tema que está como rondando, sobre todo ahorita, porque yo los videos que vi fue en inglés, en inglés esto está haciendo un boom, está siendo como la nueva experiencia que nadie quiere vivir y por si no han visto esos videos, por si no hablan inglés, yo aquí se los digo en español, de verdad yo les recomiendo que no busquen emojis en YouTube, no pongan el punto no vayan los videos, yo sé que van a hacer exactamente lo contrario, pero no vayan muy allá, porque de verdad, después del shitpost que podemos ver en varias páginas de búsqueda, empieza lo feo, y no feo de terror, sino feo, muy feo, feo horrible, feo de verdad, feo de humanos, lo que yo les he dicho a mí me dan más miedo los vivos que los muertos, y este es el miedo de vivos, así que yo les recomiendo que de verdad no busquen esto, y pues bueno, Fantasmitas, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. De igual manera, si tienen algún tipo de búsqueda que dé este mismo tipo de resultados, díganme en los comentarios o me lo pueden enviar por mis redes sociales para también advertir que no lo busquen. O si de verdad son videos de terror, terror, terror, uh, pues mándenmelos y puedo reaccionar a ellos. Pero yo les recomiendo que mejor no lo hagan esta vez. Los quiero mucho fantasmitas y por eso les digo esto y los quiero ver triunfar sin traumas por videos que no debieron de haber visto en YouTube. Les mando muchos besos, nos vemos al siguiente y recuerden que pues los quiero mucho fantasmitas. Les mando muchos besos. Oh, y antes de irme, el siguiente video va a ser de sus experiencias paranormales. Si no me la han enviado, hay un mail especial en la cajita de descripción que dice historias paranormales marijo. Ahí me la pueden enviar si tienen fotos, videos, audios, todo lo que ustedes quieran. Me lo pueden enviar por allá para que el siguiente video pueda que salga tu historia. Ahora sí, besitos. Bye.